El hospital de referencia de los pueblos de la comarca del Guadalhorce es el clínico y lo es también para el servicio de maternidad. Desde que aumentó la presión hospitalaria debido a la COVID, se cerró el servicio de maternidad del clínico, centrando toda la maternidad en el eh, hospital materno infantil. Esto ha ocurrido también en, otra, en otras provincias, pero a diferencia de Málaga, en cuanto se redujo la presión hospitalaria, se volvieron a poner en marcha estos servicios de maternidad en todos los hospitales. En Málaga no, no solo no se ha abierto, sino que al parecer desde la Consejería de Salud se ha decidido no volver a abrirlo. A día de hoy, debido al exceso de usuarias del materno infantil, se están derivando ya pacientes a hospitales privados. Desde Izquierda Unida consideramos esta situación un nuevo ataque a la sanidad pública y por eso están hoy aquí nuestra diputada provincial, Teresa Sánchez Ramírez, así como muchas de las concejalas y, concejalas, de, concejalas y concejales de Izquierda Unida en los pueblos del Guadalorce. También nos acompañan Ana María Lima Pérez, que además de concejala de Izquierda Unida en Alozaina, es matrona. Entre Tere y Ana nos explicarán las actuaciones que haremos desde Izquierda Unida en el Guadalhorce. En primer lugar, me gustaría daros las gracias en nombre de todos los profesionales del área obstétrico-ginecológica de dicho hospital quienes llevan desde marzo de 2020 realizando su labor asistencial en el Hospital Materno-Infantil. Cabe destacar que esta maternidad ha sido la única que a nivel nacional no volvió a su normalidad en mayo del año pasado. Durante este año, los profesionales hemos enviado múltiples escritos, justificando y solicitando nuestra vuelta a diferentes instituciones de la Junta, a los cuales no hemos recibido ninguna respuesta. Algunos de los ayuntamientos de los pueblos que pertenecen a la zona básica de salud del hospital clínico, a los que hemos solicitado apoyo, también han realizado consultas, recibiendo contestaciones que no clarifican la situación. Asimismo, diferentes asociaciones también nos apoyan. Recientemente, ante el anuncio de la concentración del pasado 26 de marzo, nos ha recibido el delegado de salud y el gerente del hospital clínico. Y los motivos que nos exponen no nos, aparecen, no nos parecen solución para justificar la unificación de ambas maternidades. Nuestra salida por el COVID y la adaptación de nuestro hospital a la pandemia no debe ser el motivo encubierto... ...para dejar una sala maternidad pública en Málaga. Asimismo, se estaría, se estaría llevando a cabo un agravio comparativo... ...con ciudades como Sevilla, la cual dispone de tres maternidades... ...o Granada, la cual dispone de dos. Actualmente, la situación sanitaria ha mejorado... ...y de nuevo, como ocurrió en nuestro paritorio, ...en mayo pasado, ha dejado de ser utilizado para pacientes COVID... ...y actualmente se encuentra cerrado... ...concentrándose toda la atención asistencial en un solo centro... ...donde hay días de sobrecarga asistencial... Seguimos afirmando que esta situación supone una merma en los derechos asistenciales de las mujeres, quitándole accesibilidad y el derecho de elección. Nunca se debería disminuir la cartera de servicios que ya se ofrece, y mucho menos encubriéndolo con la pandemia. Además, se está favoreciendo a la sanidad privada, a costa de quitar un servicio público. Seguimos pidiendo compromiso por escrito por parte de la Administración que asegure la huerta de la maternidad, para que se mantenga el bienestar, la comodidad y la calidad asistencial de las mujeres. Finalmente, pido el apoyo de todas y todos firmando la petición iniciada en chain.org por el derecho a dos maternidades públicas en Málaga. Entre todas y todos podemos demostrar que el poder reside en el pueblo y conseguir el derecho a la libre elección de centro y a una mayor oferta sanitaria. Como han adelantado mis compañeros, tanto Francisco Enrique Llaga, como coordinador comarcal de Izquierda Unida, ...en el Guadalhorce y la compañera Ana Lima... ...en su doble calidad de concejala de Izquierda Unida... ...en el municipio de Alozaina y también como matrona... ...conoce perfectamente la problemática que se está dando... ...con el servicio de maternidad en el hospital clínico... ...en mi caso como diputada provincial... ...y también como responsable de política municipal... ...en la comarca de Izquierda Unida... ...pues queríamos eh, mostrar nuestro apoyo... ...de la fuerza política a la que representamos... ...en los distintos ayuntamientos a la apertura de, esta, de este servicio que ha venido prestándose a las mujeres de la comarca y de la zona que es de referencia en los distintos municipios, como decimos, de la comarca, pero también de municipios como Torremolino o Benalmádena. Por lo tanto, esta rueda de prensa hoy lo que pretendemos es dar a conocer también la situación, apoyarla, porque desde Izquierda Unida somos firmes defensores de los servicios públicos y, en este caso, de la sanidad pública. Y en este caso, pues lo que vamos a, a realizar, la primera acción que vamos a realizar en la comarca es presentar en los distintos ayuntamientos escritos, dirigidos a los alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios, para que se sumen en el apoyo que están recabando los profesionales y las profesionales de la maternidad del hospital clínico. Tanto el ayuntamiento de Ardales, donde gobernamos como Izquierda Unida, y el ayuntamiento de Monda, eh, van a aprobar en sus distintos plenos ese apoyo y esperamos también que con este escrito los distintos alcaldes y alcaldesas, y por lo tanto los municipios, se sumen a esta reivindicación que entendemos justa y necesaria para nuestra comarca y especialmente para las mujeres de nuestra comarca.